Buen día, ahora vamos a ver cómo visualizar datos LIDAR en Argis. para lo cual tenemos nuestro fichero LIDAR que tiene por lo general extensión LAS procedemos a ir desde Arcatalo. estamos en nuestro directorio de trabajo hacemos clic derecho, nuevo LAS Dataset colocamos su respectivo nombre puedo ponerle LAS está bien ahí Ahora vamos en las propiedades, y derecho, propiedades, tenemos la pestaña las files, las files, add files, podemos seleccionar, aquí tengo dos ficheros, este, lidar, este, clip last, para este ejemplo. Me sale la versión, el número de puntos, el espaciamiento, el z mínimo, máximo, y algunas otras estadísticas también el número de, de puntos en cada retorno primero, segundo, tercero cuarto y el último retorno este, este tiene por lo visto cinco retornos también otros datos aquí interesantes acerca del fichero muy bien, aceptamos los podemos visualizar en Arquesen y también procesar algo un poco en ArcMap, primero nos vamos a ir en Arquesen, como cargar cualquier otra fiche, otro fichero nos vamos en el nuevo en el fichero que creamos, last dataset, lo tenemos agregado. Aquí podemos visualizar, está en en tres, tres dimensiones. Activamos la barra de herramientas last Dataset, Podemos hacer aquí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí bueno, solo elevación por clases. Tenemos. Mm, acá, bueno, nos sale unos predefinidos. Por retornos, por el número de retornos. Como le decía este, bueno, ha tenido cuatro retornos. Intensidad, también podemos ver la intensidad del, de la luz. También un RGB. Bueno, aquí no. Vamos en elevación. También podemos ac acá ver específicamente el, el mapa de, de elevación. y podemos ver cómo se observa se observa la cobertura vegetal podemos visualizar también de aspecto norte, sur, este, oeste otro también de, para la, la pendiente aquí podemos ver la pendiente fácilmente nos damos cuenta, lo, no, la de mayor pendiente pues serían los árboles la figura, le vamos a dejar en la elevación y ahora yo quiero eliminar todos los árboles para solo obtener el modelo de elevación digital porque aquí tenemos un modelo de, de superficie podemos usar, usar algunos filtros por ejemplo juburón solo el suelo podemos ver aquí nuestro modelo de elevación digital simplemente el suelo aunque okay. con otro procesamiento se le podría eliminar todavía algunos picos que quedan también de bueno si no queremos ver los datos de el primer retorno que llegaría a ser el modelo digital de superficie bueno también nos podemos pasar en arc map para ver otras cosas. Vamos en ArcMap, de la misma forma cargamos el fichero LAS, agregamos, bueno, de proyección podemos darle después, activamos la, la barra de herramientas LAS, bueno, ya la tengo activada acá, y aquí por ejemplo, supongamos que yo quiero un filtro del modelo de, de, de simplemente el terreno. Y quiero la elevación, muy bien. Acá tenemos dos: dos iconos que nos permiten eh, uno ver el, el perfil. Por ejemplo, yo aquí sé que tengo una casa, entonces si hago clic, clic, expando. Puedo ver un, una vista del perfil de, de nuestros datos líder, de nuestros puntos. Si lo cruzo transversalmente. Puedo ver de una mejor manera el techo. Si ¿Sí ven, podemos visualizar cómo están distribuidos nuestros datos líder. Y también podemos ver un, tener una vista en, en tres dimensiones, como lo hacía Arcsen. Podemos ver, podemos seleccionar, por ejemplo, el primer retorno. Sí, podemos visualizar entonces acá claramente podemos ver este los puntos que forman en este caso serían los árboles que tienen la forma ya pues este triangular también se puede visualizar acá parte del techo de la casa por ejemplo si yo quiero el modelo de elevación digital exportarlo me voy acá en el arc toolbox en 3d analysis tools conversion desde raster from raster perdón desde las dataset puedo hacer por ejemplo las dataset transformarlo a un team con esta herramienta otra opción también si vamos en data management tools in, Perdón, no, en Conversion Tools, puedo ir en Tool Raster. Y aquí tengo Last Dataset Tool Raster. Entonces, por ejemplo, voy a convertir porque solo quiero el modelo de elevación digital, el Last Dataset. Aquí me dice el campo, yo quiero la elevación, también puede ser la intensidad. Elevación, dejo valores por defecto. acepto. Y aquí ya tengo mi, mi archivo raster de, de elevación, un tema. Bien, esto ha sido todo. Simplemente quería indicarles cómo podemos visualizar datos LIDAR en, en Argis Y posteriormente vamos a enseñarles cómo hacer algunas clasificaciones o cómo depurar los datos de acuerdo a nuestros intereses. Muchas gracias por seguir. Si les gustó este video, no olviden seguirme en todas las redes sociales. Gracias, hasta una próxima.